Eh, de ese caso, eh, tenemos cuatro personas eh, presas y, y una persona que fue eh, eh, muerto ahí en, en Santiago. De ese caso, también ten tenemos tres prófugos. Anoche, eh, eh, mediante una inteligencia del oficial de la DICRIM, el coronel Ogando, eh, se trabajó y se agarró el portuí a esa persona. Eh, de ese caso usted sabe que tenemos prófugo eh, eh, a Miguel Ángel y a la, un señor que le llaman la pámpara, que le aponan la pámpara, que aprovecho la ocasión para decirle que utilice cualquier vía para, para que se entregue, porque estamos detrás de ellos. Nosotros le damos continuidad a todos los casos. Este caso pasó, como ustedes bien sabrán, eso fue en marzo y ahora estamos dando respuesta a esta sociedad. Eso fue a punto de amenazo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me estaban amenazando para que yo cometiera el hecho. ¿Quién te estaba amenazando? Los dueños del negocio me estaban amenazando para que yo participara, porque así yo tenía que callar la vida. ¿Y quién es el dueño del negocio? Chalón. ¿Qué te pagaron? Que te no me pagaron la vida. ¿Qué? ¿Eh? La vida dichosa soy yo, que me dejaron comida. ¿Pero tú no hiciste el hecho? ¿Eh? Yo tuve que actuar con ellos, obligado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento? Lo que ellos hicieron. ¿Pero qué fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? De, de cuantizar de, de la gente. A los tres, no de cuantizar. Sí. Bueno.